Hello, it's sí. me Yo soy Laia Y yo Amelia Y esta es la quinta semana En la Ribera Maya Así que más playa, más playa Y más Moreno oh, Que disfrutéis mucho con nosotros eh, Viajando a Chauver Tío, creo que también os están dejando pasar Qué <risa> cortes <risa> Yo tengo un jaguar Yo tengo un jaguar, tengo un jaguar <risa> ¿Qué estás haciendo, Amelia? Estoy picando a cilantro para poder montar en un barco. <risa> Mamá, no quiero ver. <risa> El peor enemigo de los patozos. ¡Miedito! Aquí estamos, nuevas experiencias. Estamos intentando llegar a Remo. Al canal pirata. Al canal pirata. ya. Hemos llegado y nos hemos caído. ¡Toma ya! ¡Toma! Nos han adelantado dos calles. Nos vamos a quitar esta tierra que supuestamente nos va a dejar la piel como el culo de un bebé pero huele como el culo de un bebé también <risa> ¡Qué fatal! ¿Dónde <risa> <¿Aulita, coli> <risa> tengo arena? Nos hemos caído cerca y aquí no sabemos subir. Es <risa> mentira. que mentira, hemos venido caminando. Por ahí va la Yankee ya no cubre nada. <risa> Yo estoy completamente de pie. ¿No estáis viendo esto, ¿verdad? <risa> hemos descubierto que la gente aplaudía por algo. La gente aplaude a la pirámide. Pensábamos que era una llamada Maya. Ahora vamos a ir a aplaudir como tontas del culo. ¡Aplaudamos! El aplauso de los mayas. ¡A los flamencos! Toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, toma. No tenemos guía y nosotros solo nos enteramos de misa de la media. No, aquí en los turistas no pueden ir sin guía nunca porque no hay un puñetero cartel que te explique nada. Oye, tío, ese de ahí aplaude que esté ya hasta aquí. Ese sí que es un jaguar. Después de atravesar el mar, seguimos en el camino, y ahora hay un cementerio. Estamos en Allbox, gente. ¡Son los vehículos oficiales! ¡Miren, miren! Aquí hay muy pocos vehículos y la gente va en cochecitos de golf, cosa que nos parece muy graciosa. Que yo nunca corro ¿eh? me cuesta un montón correr pero hoy voy a correr para asustar a la pero hay es que los cabrones se han ido de ahí ¡Ay! Explícanos, Ame. Bueno, esto es un ceviche de pescado y camarón. Como podéis ver, Amelia está negraca Está bueno. Está pechado. <risa> Nada más que decir. Ahora me voy a mí me un dolor y loco. Se nos han contado que en cada país McDonald's tiene una, una hamburguesa certificada allí, si no lo no dejo tener también. Uh -huh. Y hemos cogido dos especiales mexicanas. Uh -huh. A ver qué tal. Está asquerosamente buena. Bueno, esta se supone que pica un poquito, es de chico, te digo algo así Pica, pica más, pica Pica, pica, pica ¡Qué concha! ¡No <ríe> conozco! <risa> <risa> <risa> ¡Me encontré encontrado concha a mi barita que <risa> ¿Qué haciendo? ¡Dame la mano! ¿Hay un chequito viéndose? Me lo tiran a del culo. ¡Cuidado con tu culo! Es una trampa esto. Qué puede faltar! ¿Y qué nos pasa? Que no hay cajero en el pueblo porque está averiado y le da. Pues igual. La caja de cambio también está, bueno, es esta No tenemos ni papá el parque. Sabemos, o sea, las soluciones que te den Y recordad, darle like al vídeo papá. Suscribiros al canal Y seguirnos en Instagram en Viajando Pachope Y dale a like